muy buena gente qué tal cómo andan sean todos bienvenidos a un nuevo video de finanzas en criollo hoy le traemos un video para vos que siempre te recaga de calor haciendo fila para pagar tus servicios e impuestos te vamos a enseñar cómo pagarlos desde tu cuenta de home banking ya no vas a tener que hacer más cola no te vas a caer más de calor y lo podés hacer desde la comodidad de tu casa. Así que vamos allá. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir a la, a la página de tu banco y guiarte en tu cuenta para entrar en Home Banking. Una vez que estás dentro del Home Banking, vas... A la parte de pagos acá te va a dar las opciones de pago de servicio de tarjeta si tenés alguna tarjeta de crédito también la puedes pagar y si tenés algún préstamo también lo puedes pagar desde homebank vamos a ver el tema de pago de servicios ponemos pago de servicio y acá te va a dar si ya tenés cargados los servicios te va a dar los próximos vencimientos pero como vos recién estás empezando, esto no te va a figurar, pero te va a figurar vincular servicio y nuevo pago. Vamos a enseñarles cómo vincular un servicio para que ya te quede guardado y que solamente después en dos clics puedas pagarlo. Ponemos vincular servicio. Acá te va a decir buscar empresa por nombre o por rubro. Vamos a buscar por ejemplo la de agua que sería poner que no te acordás el nombre yo sé que acá es Edo Concordia pero ponemos Concordia si vos vivís en otro lugar pones la ciudad de el nombre de tu ciudad y ahí la puedes buscar pones buscar y acá te va a salir todo lo que es de Concordia tenés municipalidad de Concordia por ejemplo Eléctrica de Concordia, la cooperativa, después tenés videocable, la que a nosotros nos importa, por ejemplo, en este caso es la de agua. Ponemos clic y acá te va a pedir el código de pago electrónico. Les dejo en pantalla el código remarcado. Para que ustedes después en su factura lo busquen y puedan pagarlo. Después ahí ponemos confirmar. el código ponemos confirmar y acá te va a pedir el token de seguridad lo buscás al token de seguridad, en el celular lo ingresás y pones confirmar y acá te va a poner como resultado que ya fue cargado. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo vinculado. Y así vas vinculando todos los servicios. Una vez que ya están vinculados los servicios, puedes venir a los servicios vinculados y acá te aparecen todos. Ater, Claro, Edo, Eléctrica Concordia municipalidad arnet o lo que sea que el servicio que tengas y puedes personalizarlo si vos querés ponerle otro nombre por ejemplo si vos tuvieras dos casas y tenés diferente ATER puedes poner personalizar nombre y pones ATER casa 1 y en el otro pones ATER casa 2 por ejemplo no o Ater de calle tanto, ater de calle tanto. Una vez que tenés vinculados los servicios, te va a aparecer los que están por vencer. Fíjense acá te dice: en esta agenda se encuentran las facturas próximas a vencer, incluidas las adheridas a pago automático. Recordad que el pago, eh, que al pagar una factura adherida a pago automático, el débito se retomará en el próximo vencimiento. Bueno. Una vez, por ejemplo esta, que vence el 8 del 10, pones clic para pagar. Acá te pregunta si es la original o otra, siempre poner la original y seleccionas la cuenta. En este caso esta es mi cuenta y acá te va poniendo el total que vas a pagar. Si yo quiero pagar municipalidad, le pongo clic, selecciona. y fíjense que ya la sumó Telecom selecciono y ahí ya la sumo en total pagaría casi 4 mil pesos pongo pagar y una vez que pones pagar directamente te sale que ya te sale como un recibo de lo que vos vas pagando a ver, vamos a pagar la de municipalidad ponemos ahí 400 y pico, ponemos pagar Fíjense, acá te dice Municipalidad Concordia, tanto Vencimiento De la cuenta que se va, Pones confirmar Y listo gente Resultado Municipalidad Concordia Ya está pago Y si querés puedes poner nuevo pago y vas a hacer un nuevo pago Y si querés ver los comprobantes vas a ir a mi comprobante, y acá están todos los comprobantes, pones ver comprobante, y acá te lo muestra. Por si tenés que mandárselo a alguien, por ejemplo si vos alquilás y si se lo tenés que mandar al, al propietario, le puedes mandar que ya pagaste, te dice la fecha y todo. También está el nuevo pago. Este es si vos querés hacer un pago por única vez, venís acá y buscás. Es lo mismo, buscá la empresa, ponele E2, Concordia, y ahí te lo busca y podés hacer el pago. Pero lo recomendable es gente que ya lo agenden, lo tengan en la agenda así después, como van a ver a continuación, es más fácil